Un balance muy positivo para, para nuestra industria, este, tenemos números desde el 78% de ocupación en un Tafí del Valle, un 54% acá en la capital tucumana, 99% en el Cadillal y en la zona también aledaña de Tafí Viejo. La verdad que hubo un movimiento muy bueno de, de turistas, el porcentaje interanual entre un año y este... Por ejemplo, en Tafí del Valle hubo un 42% más de ocupación que en el año 2022. Acá en San Miguel de Tucumán hubo más del 28% más de ocupación que en el año 2022. Así que creo que queda más que demostrado esa importancia que tiene los fines de semanas largos para toda la industria del turismo. Realmente se han manejado este, millones de personas a lo largo de todo el territorio nacional. Y bueno, la verdad que acá en Tucumán nuestros valles calchaquíes han sido muy visitados, al igual que el sur de nuestra provincia, eh, localidades como San Pedro de Colalao. Bueno, mucha gente subió también al, a ver toda la nueva obra de lo que está ocurriendo en San Javier, donde eh, está todo lo que es el complejo turístico. Dentro de muy poco se está inaugurando un restaurante totalmente vidriado con vista a la ciudad y ya está funcionando para todos los tucumanos y los turistas que nos visitan el espectáculo del Cristo Bendicente, un espectáculo de luz y Sonido que es totalmente gratuito, así que invito a todos los tucumanos que, que suban a verlo todas las noches de jueves, viernes, sábado y domingo a las ocho y media de la noche empieza el espectáculo y bueno, realmente es algo muy muy lindo de ver.